Quiero saludar al ministro de Economía, don José Luis Parada. ¿Cómo está, ministro? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Jimena. Un saludo a toda tu audiencia aquí en, en No mentiras. ¿Cómo está, ministro? Cuéntenos, por favor, desde el Ministerio de Economía usted tiene una responsabilidad tan grande. Esta es una coyuntura tan inesperada para todos en todo el mundo. ¿Cómo se está enfrentando en Bolivia, por favor? Bueno, como... Esta, la verdad que después de todo lo acontecido en noviembre tuvimos que también enfrentar esta este evento internacional como el coronavirus que ha puesto, yo diría, rodillas a toda la economía mundial y lógicamente nosotros no somos una isla ahí hemos visto cómo países tan grandes y con economías tan fuertes que están sufriendo los embates del coronavirus. Algo impredecible bajo todo punto de vista, impredecible para las consecuencias económicas que hay. Y en Bolivia, eh, acuérdese que la presidenta Yanine Áñez autorizó de generar el 10% para la salud a partir de principios de año porque 50 años nadie se había acordado de la salud, como que no ha debido suceder, ha debido suceder lo mismo también en otros países y ese primer trabajo que se hizo de ordenamiento de, del sistema de salud y asignar ese 10% de presupuesto es lo que nos ha permitido hasta ahora en Bolivia poder cumplir cubrir todo lo que han sido las emergencias que se han, que se han venido presentando entonces a partir de aquí, Bolivia en este momento es uno de los que menores eh, menor número de coronavirus ha tenido. Hemos llegado hoy día a 32 y eh, puede elevarse de alguna manera. Por eso es que sí. las medidas que se están tomando ahora y las medidas que ha ido tomando el gobierno, primero con cierre de los colegios, después con el tema con el tema de la cuarentena. Y los cuidados. Lastimosamente hemos tenido eventos, como es el tema de los casos importados, que son los que han abierto esta posibilidad. Ahora también tenemos una migración porque en muchos lugares, por ejemplo, como en Chile, por el tema económico, también muchos bolivianos están dejando de trabajar y hay una migración. Pero se han tomado las medidas en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa y todo el aparato estatal que hasta este momento se tiene relativamente controlado. Todo puede suceder, pero confiamos en que las medidas que se van tomando se ha hecho un trabajo de una comisión permanente en La Paz, que es la que está haciendo seguimiento, también completando en algunos hospitales todo lo que es equipamiento porque lastimosamente en muchos casos solo se construyeron hospitales pero no se equiparon y tampoco se pusieron el tema de, de los médicos, o sea, los recursos humanos. Entonces, es una... astimosamente corrigiendo sobre la marcha con, una, con un virus que realmente ha causado un problema a nivel mundial y lo sigue causando. Entonces, creo que hasta aquí el gobierno, hasta las medidas de hoy día que se endurecen, porque es la única manera de poder evitar que alguien fallezca o sea, cada vida cuesta, no, no tiene precio la vida de las personas y el esfuerzo que está haciendo la presidenta con todo el gobierno permite que hasta este momento no hayamos tenido ningún fallecimiento esperemos, Dios quiera que así continúe pero estamos optimistas, es un esfuerzo muy grande que está teniendo el país y también lo que estamos haciendo en este momento es tomar medidas para compensar el esfuerzo y el sacrificio de esa cuarentena que tiene que hacer el pueblo boliviano. Se han trabajado con medidas que universalizan, por ejemplo, el pago del tema de la energía eléctrica. Hemos incorporado hoy el pago que hasta 120 bolivianos eh, durante tres meses va a ser cubierta por el gobierno... Y el 50% también del agua potable va a ser pagada por, eh, por el gobierno. Y también hemos incorporado algunas liberaciones de impuestos, bajar esa presión que tenía anteriormente en el anterior gobierno y flexibilizar y así aminorar los daños que se puedan presentar. Todas las medidas que habíamos tomado en el anterior de decreto abarcaba más o menos 7 millones 7.500.000 mil personas y ahora con estas que complementamos también vamos a trabajar con una canasta familiar para llegar a aquellos sectores más desprotegidos y que no tienen algún salario no tienen o que están sufriendo definitivamente esta esta esta pandemia que en este momento está complicada entonces esperemos que con las medidas de hoy se ha dado esta emergencia de salud hasta el 15 de de abril, porque es el momento de poder frenar en este momento, mientras también se sigue trabajando a marcha forzada en equipamiento de los hospitales, y si se si toca que lleguen algunos enfermos más que se vayan contagiando, tener las condiciones para poder atenderlos Hay productores que se comunican con nosotros. Eh, ministro, permítame, quiero leerle lo que nos están enviando. Buenas noches, dice. Eh, ministro, hay productores preocupados, dice Porque no pueden realizar cobros de sus productos para ahorrar compromisos bancarios, dice Estos días de la cuarentena Peor, dice, que el 31 de marzo suba su calificación de riesgo por ser fin de mes, dice Por lo que piden es que amplíen dichos pagos hasta el 15 de abril Pasada la cuarentena Sin calificación de riesgo ¿Qué puede comentarles a los productores, por favor? A ver, hemos analizado porque... Hay que considerar que es una circunstancia especial la que tenemos. Es algo que ni el gobierno ni a nivel mundial se pensó que íbamos a llegar a esto. A los productores, y se ha hecho un trabajo aquí, hay que agradecer al sector privado el esfuerzo que también está haciendo la banca, Asoban, que está trabajando con el, con el Banco Central, a la par también con el Banco Unión. Todos estamos unidos para que esos servicios financieros, esa banca que ha sido siempre un puntal en todo lo que es el desarrollo del país, pueda seguir funcionando y mucho más cuando se trata de los productores. Por lo tanto, yo creo que no hay que preocuparse de las calificaciones, porque en un momento de emergencia como el que estamos teniendo en este momento, no la vamos a considerar como tal. Hay los mecanismos, asi está haciendo un trabajo excepcional, coordinando también este tema y que los productores se queden tranquilos, porque de una u otra manera lo que estamos haciendo es buscar que primero las cadenas productivas, que las empresas de alimentos, y la mayor parte que sea de abastecimiento de lo que es el alimento en el país, porque hay que mantener también la estabilidad económica que en este momento es lo fundamental para poder seguir teniendo opciones de inversión en salud, de poder atender a todos los enfermos, y el sector productivo juega un papel fundamental. Todo la instrucción de la presidenta Yanine Áñez, que ha dado al ministerio, es que vamos a estar atendiendo conforme vamos evaluando las medidas que se están tomando. Que se Perfecto. queden tranquilos, no vamos a entrar a calificaciones de ese tipo, porque sabemos que ya estamos más de 10 días con esto y muchas de las medidas que hemos venido tomando ha afectado también al sector productivo. ¿Y qué pasa Así que se queden de... tranquilos, estamos en permanente contacto con todos los todos los ministros, con los distintos sectores y aquellos problemas que se vayan presentando, estamos atendiéndolos directamente. Quiero mostrarle eh, lo que hoy ha decidido el BCP. ¿Ya? Lo muestro y nos los comenta luego, por favor, ponemos el video del BCP, qué es lo que decide este banco. Sabemos, dice que tienes muchas preocupaciones. Y queremos hacer lo correcto. Por ti, por todos. Para que pases estos días tranquilos. Y que tu préstamo no sea una preocupación. Tu próxima cuota la pagarás a partir de junio, porque queremos apoyarte. Y contar contigo siempre. Esta es la pregunta, ministro José Luis Parada. ¿Qué pasa con los créditos? ¿Se paga solo el capital? ¿Se paga solo el interés? ¿No se paga nada? ¿Se paga las dos cosas? ¿Cuál es la disposición vigente? A ver, en primera instancia, el decreto establecía de que no se pagaban las dos cuotas de abril y mayo de correspondiente al capital. Y el cliente debería estar, no debería estar en mora, y hay algunos que, bueno, ya en, que estaban en ejecución, esos ya habían pasado por la etapa de dos meses de mora. Por lo tanto, cada banco, al conocer a su cliente, establecen claramente cuáles van a ser las condiciones en que va a renovar su, el, este, el crédito. ¿Qué cuotas no va a pagar? A mí me alegra ver que el BCP, el BSP está en este momento garantizándole que no va a tener problemas si sus cuotas va hasta junio. Cada entidad financiera, en su momento, cuando otorgó un crédito, hizo una evaluación de su cliente, y en Bolivia, el tema de la reglamentación y todo lo que se tenía con relación a la banca, le permite tener en este momento un conocimiento de cada uno de sus clientes. A mí me alegra y felicito y agradezco al, al BCP que está tomando una medida que está por encima de lo que es el decreto que es referencial en este caso Por lo tanto, si mejoran las condiciones Lógicamente, a lo que buscamos nosotros Es establecer ese marco general Para que los bancos también dentro de sus posibilidades Piensen a manejar de una u otra manera A cada uno de sus clientes Puede ser que algunos no necesiten la refinanciación Otros sí, y como en este caso Esa relación de la entidad financiera con ese, con ese analista que tiene de su crédito... ...seguramente de ese análisis salen estas condiciones... ...y otros bancos harán lo mismo... ...por ejemplo el Banco Unión también va a trabajar de la misma manera... ...sobre todo en apoyo al pequeño y al mediano productor... ...por lo tanto creo que tenemos más de mil o mil productores pequeños que ya se está haciendo el trabajo automáticamente de lo que es el tema de la postergación de, de su pago. Entonces, cada institución, por eso digo, las medidas que se han tomado son integrales y se está dando la facilidad para que cada institución pueda seguir trabajando y manteniendo esa relación y sobre todo esa estabilidad que tiene que tener el productor que por estos problemas del coronavirus, lógicamente en algún momento se verán condiciones mejores y, y lógicamente estaremos nosotros viendo también cómo más adelante, como Estado, si es que se presenta algún desfase, estaremos ahí para cubrir o apoyar. Ministro, para que nos quede claro, por favor, entonces no hay una norma nacional que le diga a los bancos... Se pagan las cuotas como lo que ha hecho el BCP a partir de junio. Cada banco va a tener que ver personalmente con sus clientes y por ahora lo que está vigente es que se pagan solamente los intereses y no las cuotas de capital. Eso para que nos quede claro, por favor. Efectivamente. el cuando se, la, cuando se emite una norma como la que hemos emitido nosotros, son miles de clientes de distinto tamaño, empresas grandes, pequeñas, medianas, comercio, por sectores comercio agropecuarios. Entonces, es cada banco que conoce a, a su cliente. Por lo tanto, los bancos que de acuerdo a su política institucional que tiene, puede manejarse con la flexibilidad que amerita un caso de estos, que es un caso excepcional, de como es el caso del coronavirus. Por lo tanto, consideramos que se si está haciendo un buen trabajo, tienen que simplemente el que tenga problemas acercarse, y creemos que las soluciones se van a ir dando de una o de otra manera. Es muy difícil que hubiéramos podido entrar al nivel de detalle, porque acuérdense que han sido emergencias, han sido medidas oportunas y rápidas que ha tenido que, pre que presentar el gobierno y la presidenta para evitar problemas mayores. Bien. Así que consideramos que lo que está haciendo el BCP o lo que puede hacer otro banco está dentro de la normativa general de lo que es el Sistema Financiero Nacional. Bien. Bueno, Jimena, ahora ministro... yo tengo que salir en este momento, le agradezco mucho. Envío un saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Gracias, ministro. Bueno tenemos muchas preguntas de verdad. Eh, me hubiera gustado realmente transmitirle al ministro algo que la gente nos pide permanentemente en la radio. Y lo que están pidiendo las personas en la radio es que no se pague ni capital ni interés. Que no tienen dinero. Las personas que nos llaman es lo que dicen. Y a ver si es posible que esta medida se pueda implementar, porque entendemos que la situación es cambiante, ¿no? Que cada día hay que ir adoptando nuevas medidas. Ojalá que esta medida entre en la consideración del gobierno. Y el otro día nos decía don Samuel Doria Medina también en nuestro programa Fama, Poder y Ganas... ...que él creía que es oportuno que el gobierno otorgue préstamos a las pequeñas y medianas empresas... ...para que a finales de este mes puedan pagar salarios, porque si no se pagan los salarios... ...la gente va a entrar en un nivel de desesperación, ¿no? Encima del encierro, esa complicación de la falta de dinero porque las empresas pequeñas y medianas no están trabajando... ...no están generando dinero, no tienen circulante... ...y eso podría provocar que no puedan pagar el salario... ...decía Samuel Doria Medina... ...que lo ideal sería que le puedan el gobierno... ...prestar dinero a las pequeñas y medianas empresas... ...y otra cosa también que nos dice el soberano... ...es ver la posibilidad de que el bono... ...que se va a dar en los colegios de 500 bolivianos... ...para los niños de básico que incluye prekinder, nos lo confirmó el ministro de gobierno... ...lo puedan adelantar porque estaba destinado para abril si es que lo pueden adelantar para la próxima semana, que eso sería de mucho alivio para las familias que no tienen recursos y que en este momento hay gran cantidad que no tiene para comprar su comida.